Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches para los que estamos aquí en la República Argentina. Ya son las 20 horas, estamos en una jornada bastante fría aquí en San Luis y es un honor estar en esta clase virtual con ustedes porque este es uno de los últimos encuentros que vamos a tener. Eh, gracias a Dios ya estamos terminando nuestro estudio de proverbios, incluía dos elecciones que las fuimos viendo en 17 encuentros o en 17 etapas. Esta sería la última de las etapas que ya estamos eh, reflejando en esta, en esta tarde, en esta noche que estamos comenzando. Me encantaría, a ver si puedo lograr, eh, como siempre les digo, intentar, eh, si Dios quiere, eh, poder tener la, la posibilidad de, de mandar este este link a el WhatsApp comunitario que tenemos de nuestro estudio de proverbios Hola Gladys, ¿cómo te va? Bienvenida, este, muy buenas noches, esperamos que estemos eh, todos bien, que estemos en paz, agradecemos a Dios porque todavía tenemos la posibilidad aquí en nuestra provincia de estar en una fase un poco más... Eh, un poco más... Eh, no, ...no tan severa, un poco más permisiva... Eh, ...estuvimos un, un tanto asustados el, el fin de semana... ...entre eh, sábado de la noche y domingo de la noche... ...hola Vero, ¿cómo andás? Hola Vero Jeda, qué bueno que puedes estar... ...y bueno, lamentablemente... Eh, ...hemos tenido un caso más aquí en nuestra provincia... ...confirmado y luego... Eh, ...la verdad que, que, que nos hemos sentido más aliviados cuando este caso ya se pudo focalizar y, y todavía estamos en esta fase de, eh, fase número 5 creo que es, que estamos con distanciamiento social. Así que agradecemos a Dios por eso, agradecemos que podemos estar en esta, en esta noche. Ustedes saben que estamos en la lección número 12 de Proverbios y en realidad es nuestro estudio número 17, nuestro encuentro número 17, pero la lección es la número 12, la parte 2. El título de lo que les he compartido el día de hoy, que hemos visto también ya la semana pasada, es Escogiendo el camino de la sabiduría y esta es la parte número 2. Tengo una dificultad todavía con, entre Whatsapp y, y Facebook no puedo, no, no me está abriendo aquí, no sé cuál es el, el inconveniente, no me lo está abriendo en mi, en mi computadora, pero voy a intentar hacerlo a través eh, de, de otra de otra plataforma y si no, eh, le pediré perdón y disculpas a los eh, que están conectándose a través de eh, YouTube, que esperen a que podamos subir este, este video para allá. Bueno, les quería contar algo, ustedes saben de que eh, este, este material, que ya está llegando a su final, eh, nos está dejando un sabor, hola María Laura, ¿cómo andás? Bienvenida, qué bueno que podamos conectarnos. Nos está dejando un sabor muy, pero muy eh, particular, un sabor muy este, agradable, porque en este estudio hemos transitado por diferentes temas, temas que toca el libro de proverbios, pero también nos está dejando eh, algo que a todos los que estudiamos la Biblia es algo que eh, es eh, muy, muy notorio, porque eh, siempre que vamos a la Biblia, siempre que comenzamos a estudiar un libro, siempre que comenzamos a tener una, una visión de, de, de estudio bíblico, eh, siempre cuando terminamos una etapa nos queda eh, ganas de seguir, de seguir estudiando. Y creo que a la mayoría de los que estamos transitando este estudio, nos está pasando algo parecido, nos está pasando de que tenemos ganas de estudiar, de seguir estudiando. Así que eh, vamos a terminar esta, esta etapa, este día, hoy, pero eh, ya vamos a, a ir visualizando que comenzaremos los últimos días de julio o los primeros días de agosto, ya vamos a estar comenzando una nueva eh, materia o un, un nuevo libro para llegar a eh, poder completarlo eh, en el transcurso de lo que nos queda del año. Así que, felicitaciones a todas, a todos los que están culminando con mucho esfuerzo, con eh, mucho ahínco, con mucha dedicación, están culminando esta etapa de crecimiento, este estudio de Proverbios. Hola Elisa, bienvenidos. Así que, sí, Vero, sí, sí, vamos a estar ya programando para finales de julio o principios de agosto comenzar una nueva edición de crecimiento. Y ya les vamos a decir eh, qué, qué libro de la Biblia vamos a estar estudiando, qué libro de la Biblia vamos a estar eh, investigando y tratando de, de tener este, tipo, este, este mismo tipo de modalidad a mí me ha venido muy bien, no sé a ustedes, creo que ha sido algo muy, muy eh, enriquecedor, muy satisfactorio poder tener eh, esta interacción virtual, esta interacción que nos ha venido a, a todos este, de, de maravillas porque hemos podido manejar nuestros tiempos, hemos podido estudiar, hemos podido investigar, hemos podido buscar en la Biblia, buscar en el material, eh, lo hemos podido hacer con, mucha, con mucho ahínco, pero también en el tiempo en que nosotros eh, tuvimos, en el tiempo en que nosotros pudimos dedicarle. Y eso también es una ventaja. Así que eh, muy, buena, muy buena la experiencia. Eh, salimos con un eh, sabor muy, muy dulce, muy, muy satisfactorio. Y como dijimos, con esas ganas de un poco más. ¿eh? Así que eso está muy bueno. Hola Tamara. Bienvenida, ¿cómo te va? Qué bueno que podamos sumarnos a esto. Bien, ya que somos unos cuantos, les cuento que eh, tenemos la intención de poder... Eh, sí, Vero, sí, sí, es cierto. A, a, a vos, eh, eh, creo que, eh, y, y a, a todos, nos ha venido muy bien esta... Eh, esta modalidad virtual, esta modalidad que podemos interactuar virtualmente los unos con los otros, que podemos estar eh, comunicándonos vía, vía la red. Bueno, les cuento, el domingo que, que viene va a ser el domingo 12, si todo marcha bien y Acá, este, más que nunca tenemos que decir, si Dios quiere, este domingo 12, aquí en nuestra Iglesia Bautista del Centro, vamos a tener la Santa Cena, vamos a tener la Cena del Señor y vamos a estar celebrando la cena en nuestras dos reuniones, a las 10 de la mañana y a las 11.30 para todos los que quieran asistir. Esto va a estar pasando este domingo, el domingo este, eh, 12 de julio. Pero el domingo 19 de julio, yo los quiero invitar. Hola, Nathan, ¿cómo andás? Qué bueno que puedas estar acá también. Yo los quiero invitar el domingo 19 de julio a todos, a todas las que terminaron su eh, material, que podamos tener eh, una suerte de este, graduación, una suerte de una entrega de un... Diploma. ¿eh? A los que no están aquí en la provincia, a los que no pueden venir, a los que no pueden asistir, se lo haremos llegar virtualmente. Pero a los que pueden asistir, a los que pueden estar con nosotros, a los que nos pueden acompañar ese domingo, el domingo 19, tanto a las 10 de la mañana como a las 11:30, yo los voy a invitar a que podamos estar juntos aquí, que podamos recibir nuestro diploma, nos sacamos una fotito, nos sacamos este, una, una selfie si es que queremos, y este, recordamos este momento. Porque es muy bueno comenzar y es muy bueno terminar esas etapas que Dios nos está dejando. Así que. Reserva esta fecha, domingo 19 de julio, si Dios quiere, y si lo podemos hacer en forma presencial, va a ser algo maravilloso, que podamos reservar este, en las dos reuniones, o a las 10 de la mañana, o a las 11.30, ese espacio de tiempo para que podamos reconocer el esfuerzo de los que han comenzado y han terminado. Así que, si vos eh, estás aquí en San Luis, si vos estás con ganas de de recibir tu, tu diploma, tu reconocimiento, que es bien válido, que es bien merecido y que hay que celebrarlo, que hay que festejarlo, eh, venite, venite. Vamos a estar en un momento de la reunión, eh, le vamos a pedir a, a, a, al que esté dirigiendo que nos dé unos tres minutitos, cuatro minutitos, así llevamos a todos los que eh, han terminado, han comenzado y han terminado. ¿sí? Qué bueno que podamos eh, compartir esto. Bueno, vamos ya a nuestro estudio del día de hoy. Nosotros, como dijimos, estamos en la lección número 12. Aquí yo voy a intentar compartir la pantalla. Perdonen la desprolijidad Ahí comienzo a compartir la pantalla. Y vamos justamente a el título que es Escogiendo el camino de la sabiduría. Y nuestro material dice... Comienza con un texto, el Salmo 81.13, dice, oh si mi pueblo hubiese oído, si en mis caminos hubiera andado Israel. Sí, qué tremendo esta, esta declaración, sí, esa declaración del de, eh, de salmista en el Salmo 81.13, disculpen, acá yo voy a buscar en mi Biblia virtual, en la Biblia de... Este, del Mishuor, eh, y voy a estar buscando justamente el Salmo 81, porque nos lleva no solamente a ese versículo 13, sino que también nos lleva al versículo 14 al 16. Entonces, leyendo esos versículos, fíjense eh, cómo continúa esta historia, porque este es un clamor de Dios diciendo, oh, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado. Eh, y dice después...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 Se perdió el pueblo de Israel por no haber escuchado la voz de Dios. Y vuelvo de nuevo a la, la propia referencia, la autorreferencia. ¿Cuántas bendiciones de Dios me he perdido yo? Y me pongo en primer lugar y seguramente que vos que estás escuchando también estás diciendo sí. ¿Cuántas bendiciones me he perdido por no haber escuchado la voz de Dios? Por no haber tomado tomando decisiones sabias. Y ahí nos lleva de nuevo el estudio a Proverbios capítulo 1 y el versículo 5. ¿Te acordás? Proverbios capítulo 1, versículo 5. Vamos a intentar leerlo para tenerlo un poquito más claro. ¿sí? Proverbios 1, 5 dice así. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, en el versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ahí nos viene una pregunta. ¿Cuántas veces actúo yo? Porque me es muy fácil mirar a, a mi compañero, a mi amigo, a, a mi vecino, a mi hermano en la fe y criticarlo. A mí me es muy fácil, seguramente que a vos también este, te debe ser muy fácil una, una situación casi cotidiana, de poder mirar y decir, uy, fulanito, menganita, sultanito, se está equivocando, está tomando malas decisiones, está haciendo cosas que no son sabias. Eso me es muy fácil. El problema no es ese, el problema es cuando yo tengo que elegir decisiones sabias. Y ahí viene esa... Esa pregunta interna y que me hago y que seguramente te haces vos, ¿necesito yo consejo de Dios? ¿Necesito yo aumentar la sabiduría? Y la respuesta viene con un gran sí, sí, necesito. Yo necesito, yo necesito que Dios guíe mi camino. Yo no quiero terminar como el pueblo de Israel en el Salmo 81 que Dios se estaba lamentando porque su pueblo no lo escuchó. Yo quiero que la gracia de Dios pueda estar guiando mi camino, guiando mi este, andar. Eh, los versículos 24 al 28 del capítulo 1 de Proverbios vuelven a hacer énfasis en esta elección, la elección del camino de la sabiduría. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Eso dice Proverbios 1.24, Y el 25, 26 al 28, que lo vamos a leer, dice así, 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis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 Es muy duro con lo que está diciendo. En realidad, aquí, está, esta persona que está hablando es la personificación de la sabiduría. ¿Se acuerdan? Esa mujer este, que tomaba forma corpórea, como si fuera un cuerpo humano, pero que en definitiva estaba representando una de las virtudes de Dios, que es la sabiduría. Ahora, ¿por qué esto es tan este, duro? Porque en definitiva, no es más que la consecuencia de lo que nosotros elegimos, de lo que vos y yo elegimos. Y a veces elegimos mal, elegimos neciamente, elegimos sin consultar a Dios. Y esto ya lo hemos visto, ¿se acuerdan?, hemos visto en los primeros capítulos, pero estamos haciendo como un breve repaso de volver a enfatizar en el, en, en el factor nuestro de elección. Siempre yo voy a terminar eligiendo el camino que quiero caminar. Siempre voy a terminar eligiendo hacia dónde quiero ir. Siempre voy a estar eligiendo lo que quiero y lo que no quiero decir, hacer, actuar. Y Dios siempre me va a estar dando una oportunidad. Ahora, en el versículo 26, uno dice, uy, pero es muy duro, dice, porque también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré, me burlaré, perdón, cuando os viniere lo que teméis. En realidad esto es consecuencia y está de alguna manera diciendo, eh, mirá, vos vas a tener lo que vos querés, si no me escuchás, lamentablemente ya no voy a poder hacer nada, ya no voy a poder hacer nada. Eh, en Ezequiel 18.23 nos muestra un poco el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón amoroso. Ezequiel 28, mire, quiero leer este versículo, el 23 dice lo siguiente, dice, enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella con espada contra ellas por todos lados y sabrán que yo soy Jehová. Y ese, ese versículo parece muy duro, pero el 32 Perdón, eh, perdón, eh, me confundí de texto. Ezequiel 18, perdón, 18. Miren, ahí va. Pero lo mismo, daba eh, bien el versículo también. Pero el 18, 23, dice así. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? En realidad Dios se está preguntando, ¿soy yo el que estoy queriendo que el que no me escucha muera? ¿Soy yo? Y el 32 dice lo siguiente, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y Dios siempre me da la posibilidad de que yo cambie, que troque, que haga un trueque, ¿sí? y que cambie muerte por vida, que cambie maldición por bendición. Dios siempre me da esa posibilidad, Dios siempre me da esa posibilidad para que yo tome una buena decisión, una decisión sabia. ¿Sí? Ahí en el tercer párrafo de nuestro estudio del día de hoy dice, la gente descrita en Proverbios capítulo 1 hicieron una elección, pero no hicieron la elección correcta, ellos no escogieron la vida y la bendición por cuanto aborrecieron la, y ahí vamos a ver en Proverbios 1 29 Vamos a leer Proverbios 1.29. Ahí tenemos que completar en nuestro material lo que dice ahí. Dice, ¿por cuánto aborrecieron la, y el versículo dice, la sabiduría? Y no, ahí también tengo que completar, el temor de Jehová. Entonces, qué bárbaro esto, ¿no? Dios dijo, ¿quieren temerme y respetarme y honrarme por lo que yo soy?, su respuesta fue no, no queremos. Esta es la respuesta de nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad se aleja de Dios, se aleja de lo que Dios quiere, se aleja de lo que Dios dice y no quieren escuchar. Y a veces nosotros nos contagiamos, se nos pega en nuestra piel, así como se pegan los diferentes virus, el famoso COVID, se pega eh, este, aparentemente, algunos dicen que es por el aire, otros por el contacto. Bueno, el tema es que lo, lo tenemos, eh, no es nuestro, pero se nos pega y nos afecta, nos hace un daño terrible. Bueno, eso hace también cuando nos contagiamos de no querer escuchar a Dios. Y el versículo 31 de proverbios 1 dice, «Comerán del fruto de su camino y serán hastiados» de sus propios consejos. ¡Qué bárbaro! qué bárbaro Ahora, ¿a quién voy a escuchar yo? Voy a escuchar a la sociedad que me está diciendo, sé feliz con lo que vos querés, sé feliz y haz tu elección de vida, eh, que todo el mundo te respete, que nadie te diga nada, que nadie te indique nada. Entonces, me vuelvo un egoísta, me vuelvo una persona casi autista eh, emocionalmente porque solamente me importa lo mío y no me importa a nadie más y me importa solamente mi felicidad y mi placer y si, está, eh, si, si, si obtengo placer está todo bien y no me importa lo que dice Dios ¿Puedo elegir eso? Sí, puedo hacerlo de hecho muchas personas lo hacen ¿cuál será mi consecuencia? lamentablemente la Biblia me dice de que cuando dejo de escuchar a Dios Comienzo a tener un camino que me lleva a la maldición, que me lleva a estar lejos de Dios y que me lleva, me lleva a consecuencias que afectan, afectan totalmente toda, toda mi existencia. Y evidentemente mi espíritu comienza a alejarse de Dios y comienzo a no tener una comunión con Él. Bueno, es una elección. Pero también puedo elegir lo otro. Yo puedo elegir buscar a Dios, y puedo elegir escuchar a Dios, y puedo elegir obedecer su, su voz, hacer caso a sus mandamientos, tener en cuenta su palabra. Y si elijo eso, estoy eligiendo la bendición. Y si elijo la bendición, Dios comienza a hacer maravillas. Elijo esto segundo. Yo no sé lo que vas a elegir vos, ¿Eh? Yo no sé lo que vos vas a estar diciendo y, y, y escogiendo porque cada uno puede tener este, la elección de vida que quiera, nadie se va a ofender con vos, eh, pero lo mejor que te puedo aconsejar en esta noche, en este día, es que vos puedas elegir el camino de amar a Dios. Sí, eh, hay un, un texto que está en Josué 2415 que me gustaría que nosotros lo repasemos y después este, vamos a ir terminando el día de hoy. Me gustaría que podamos tener también eh, un día el, el día sábado podamos tener nuestra despedida virtual de este, de este curso. Ahora ni bien termina voy a estar subiendo esta eh, esta grabación a YouTube para que lo podamos eh, compartir y lo podemos tener, como ya le dije, en nuestro, en nuestro grupo de WhatsApp, lo podemos hacer a través de un, de un link, pero me gustaría que vayamos a Josué 24:15, ¿sí? Josué 24:15. Y es muy importante esta, esta decisión, ¿no? Josué 24 dice, y el del versículo 15 dice lo siguiente, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Estoy leyendo la... Nueva traducción viviente. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y mirá, eh, siempre es difícil... Cuando uno dice, yo y mi, y mi casa, dice el, el texto de la Reina Valera, serviremos a Jehová. Cuando vos comprometés tu vida, también estás comprometiendo la, la, la vida de tus hijos y también estás comprometiendo la vida de tus nietos. Y vos decís, pero ¿será que ellos van a seguir el camino del Señor? ¿Será que ellos van a escuchar la voz de Dios? ¿Será que ellos van a continuar y mira, hay miles, miles y miles y cientos de miles de testimonios de padres, de madres, de familias que conocieron al Señor, que sus hijos por un tiempo se fueron del camino del Señor, por un tiempo se alejaron de las cosas de Dios, pero el amor de Dios los atrajo de nuevo. El amor de Dios los fue llamando, esas cuerdas de amor fueron alcanzando a los hijos, a las hijas, a los nietos, a las nietas y volvieron al camino del Señor. Hay cientos de miles de estos testimonios y cuando volvieron, volvieron con un amor totalmente entregado ante Dios. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí tus hijos, tus nietos no están en el camino del Señor. A mí me pasó, a mí me pasó estar un, un tiempo con uno de mis hijos que no quiso saber nada con Dios. Y luego Dios lo volvió a amar, y Dios lo volvió a llamar, y Dios lo volvió a traer, y hoy está en el camino del Señor. Por eso te digo, como mamá, como papá, que vos hagas una decisión el día de hoy de seguir a Dios. Y tus hijos van a seguir a Dios. Y vamos a decir, pero en este momento no lo están. Sí, es verdad, tenés razón, pero este no es el final de la historia. Todavía no terminó la historia de tu vida, ni la vida de tus hijos. Todavía no terminó la historia. Y es el momento en que vos y yo nos decidamos por escoger el camino de Dios. Por escoger la sabiduría de Dios. Por escoger lo que Dios quiere para nosotros. Y eso va a traer bendición. Y sabes que Dios no miente. Y sabes que Dios cumple su palabra. Y la va a cumplir. La cumplió en Josué, la va a cumplir en vos, la va a cumplir en mí. La cumple, la cumple, la cumple, la cumple. Creo a ese mismo Dios. Yo le creo a ese Dios que sigue haciendo milagros. Así que, mira, yo te animo en esta tarde, en esta en esta noche que podamos orar, hola eh, María Isabel, hola Isa Isaura, hola Norma, hola a cada uno de los que está conectado, yo te animo a que podamos orar. Hay muchas familias que están sufriendo diferentes, diferentes circunstancias, hay hijas, hijos que están lejos de Dios, hay familias que están disgregadas, hay familias que están rotas hay circunstancias que parecen que son inviables y a todas y a cada una de ellas Dios le sigue dando esa, esa oportunidad, ese, ese abrazo de papá, Dios sigue teniendo los brazos abiertos para recibirnos y para amarnos. Así que esta noche es una noche donde vamos a clamar por decisiones sabias y por familias unidas. Familias en el camino del Señor. Esta es una noche para que lo hagamos. Mira, te pueden decir muchas cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios, esa, en esa última palabra, siempre respeta lo que promete. Oramos, oramos y juntos cerramos esta hermosa, eh, hermosa charla que hemos tenido aquí. Gracias a cada uno de los que está en vivo, gracias a los que van a estar mirándolo después. Gracias, gracias porque estamos juntos en el camino del Señor. Pero oramos, ahora oramos. Dios, esta es una noche muy especial. Yo creo que vos estás haciendo milagros a través de la red, a través de esta comunicación virtual, a través del, del video que se va a estar transmitiendo, vos estás haciendo milagro y tu Espíritu Santo no se detiene, tu Espíritu Santo no tiene problemas de conectividad, tu Espíritu Santo sigue trabajando y lo está haciendo en este mismo instante. Y como que sos nuestro Dios, como que sos nuestro Papá, como que sos nuestro Señor, Señor, en esta noche, cada uno de nosotros queremos decidirnos para hacerte caso, para hacer caso a tu palabra, para hacer caso a tu invitación a que podamos confiar en ti, a tu invitación a que podamos escucharte, a tu invitación a que podamos tener el consejo sabio tuyo, Señor, y a poder hacerte caso. Y Señor, así como dijo Josué, yo no sé lo que van a hacer los demás, pero mi casa y yo, mi familia y yo, vamos a servir a Dios, hoy lo declaramos, y probablemente cuando lo estamos haciendo, muchos, muchos de los que estamos declarando esta verdad, declarando esta palabra tuya, muchos estamos con familias que están con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones, con hijos que están lejos de los padres, con hijos que están totalmente rebeldes contra Dios, con hijas que se han ido de la casa en una mala situación. Señor, con problemas entre hermanos, con diferentes, diferentes circunstancias que parecen que no tienen solución. Pero Señor, acá estamos tus hijas, tus hijos, los que creemos en ti, los que creemos que tu palabra se sigue cumpliendo. Aquí estamos los que confiamos en ti. Y Señor, hoy lo decimos, y en fe, en fe te creemos a ti. En fe creemos que vos estás Trayendo el corazón de los hijos a los padres, de los hijos, de las hijas a las madres. Señor, vos estás haciendo un milagro de reconciliación, de restauración, de renovación. Tu Espíritu Santo lo está haciendo y está fluyendo en este instante. Nuestras familias comienzan a sanarse en tu amor, a sanarse en tu reconciliación, a sanarse en tu Palabra. Gracias Dios, porque sos el Dios que nos está dando a cada uno de nosotros una esperanza de vida. Gracias Señor, nos ponemos en tus manos, te creemos a ti, confiamos en ti. En tu nombre Jesús, amén y amén. Amén, amén. Que Dios te siga bendiciendo. Hola Johnny, qué bueno que puedas estar aquí. Hola Norma, qué bueno, qué bueno. Qué lindo que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes pueda estar compartiendo este tiempo. Dios los bendiga. Ahí corto esta transmisión y ya subo para que cada uno de los que está en el grupo pueda estar eh, recibiendo esto. Que Dios te bendiga, que Dios se centre solamente en Dios, que Dios haga que tus hijas, que tus hijos, que tus nietos sirvan a Dios, sirvan de una manera eh, única. Yo lo creo y creo que si Dios lo está haciendo con muchos, lo va a estar haciendo con vos y también lo va a hacer conmigo. Buenas noches, buenas noches a, a cada uno de los que se conectó. Verónica Repollo, a Verojeda, a María Isabel, a, eh, a María Laura, que Dios los bendiga cada uno de ustedes abundantemente. Creemos en el mismo Dios y ese Dios está Obrando milagros. Chao, nos vemos el sábado si Dios quiere. Esperemos que este sábado tengamos una hermosa, eh, un, un hermoso cierre de este eh, curso que hemos compartido en estos meses. Chau, que Dios te bendiga. Chau, chao.